Buenas días, buenas tardes, buenas noches, llámenlo como quieran, dependiendo de su zona horaria, dependiendo de dónde vivan, de dónde estén, de dónde descansen, de dónde respiren, donde dónde miren, y por dónde caminen. Mi nombre es Ray. y este es un nuevo video para el canal. ¡Uh! ¡Vamos con ello! esta vez les traigo un video interesante muy bien la videoreacción reacción que les traigo para hoy es un poco española pero espero que la disfruten muy bien Ya, muy bien. Hay semilla. Se están moviendo. Ya. Bien. bien. Se mueven. Se mueven más. Esta ha video reacción me la ha recomendado un suscriptor. ¿eh? Me he dado cuenta de que es muy divertido. Miren. Miren cómo crece. ¿Lo ven? Miren. miren. Oh, miren. Mírenlo. No, no dejen de mirarlo. No dejen de mirarlo, no dejen de mirarlo, no dejen de mirarlo. No dejen, no dejen, no dejen, no dejen. No dejen de mirarlo. No me miren a mí, no me miren, no me miren. No me miren, no me miren, miren el video. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. mírenlo. ¿Saben qué quiere? ¿Saben qué quiere? ¿Saben qué quiere? Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, terminó nuestro video. Ha sido muy muy hermoso. Se genera la vida como crece. Como crece. Pareciera que era ayer, cuando yo era un retoñito, jugando en los parques con mi bicicleta, andando por aquí y por allá. Siendo feliz, señores, siendo feliz, con un acento español. No como ahora, sino como ayer. Como ayer fue, y como hoy no es. Una videoreacción con estilo, con temáticas inusuales, con mesa Así que espero que lo hayan disfrutado, que se lo pasen muy bien, pues que yo deje de hablar con este acento de español. Pues que no me queda nada bien. Es un tío loco. <ríe> Lo sé. Lo sé. Es tiempo de despedirse. ¡Chao!